Lo más importante es tener todo este arco institucional aquí en la ciudad, que es en definitiva la manera en que nos gusta hacer las cosas los rafaelinos. ¿no? Eh, en un momento cuando teníamos un prediseño en el, hecho por nuestra área de desarrollo urbano, que lo, lo, lo charlamos con, con Omar, y, y una de las ideas que apareció y que eh, él comentó, dice, ¿por qué no armamos, por qué no armamos un concurso? ¿Por qué no nos llevamos adelante un proceso participativo en donde sea un proyecto no del municipio, sino de la ciudad? Y yo creo que en ese proceso nos embarcamos, tenemos un sueño, este, las autoridades, este, junto con las instituciones y con la ciudad, que es el sueño de terminar con esa ruina, la verdad, es está en una situación ruinosa, eso hoy, que tenemos en el medio del centro... Y poder transformarlo en algo que, como lo muestra el proyecto, tiene una enorme flexibilidad para ser usado por diferentes actividades que decidamos nosotros incluir allí. El proyecto no solo tiene un respeto enorme por lo patrimonial, porque vuelve a ser esa esquina italianizante que, que tuvimos desde de nuestra historia, sino que además nos da al Estado la posibilidad de intercambiar funciones a medida que van pasando los cambios que son tan rápidos en el tiempo. Así que eh, yo creo que lo más importante es transformar esto en un proyecto de la ciudad. Primeramente entender que esto es una, una parte de, de todo un proceso más amplio de, de gente que ha participado y trabajado muchísimo atrás de esto, por eso el agradecimiento al Colegio de Arquitectos, a la Municipalidad y a, y a todos los que han hecho posible este concurso, ¿no? que siempre celebramos como algo muy positivo para lo que es la práctica nuestra, la práctica profesional, la disciplina. Este, estos trabajos que, que sean por concurso, que la obra pública se, se realice por, por concurso, es muy, muy positivo. Eh, en, en sí lo que es el, el trabajo que, que pudimos este, proponer y realizar, eh, plantea básicamente eh, un respeto eh, primigenio con el, con el patrimonio, tanto con el patrimonio mat, eh, material como el como intangible, que nos, nos parece que es lo que está en la memoria colectiva de, de, de Rafaela, del Rafaelino, este, nos parecía muy importante eso, preservar este, lo, lo que queda de los, de los ex grandes almacenes y a partir de ahí se trabajó con, con una idea de, de respeto absoluto, obviamente con este, con los trabajos de, de técnicos y, y estructurales pertinentes, pero, pero que el edificio nuevo se vea como algo austero, como algo silencioso, que, que dialogue con. Con, con el pasado, pero, pero básicamente lo, la propuesta tenía que ver con eh, reactivar ese espacio central, esa relación urbana que tiene con, con la plaza, y a partir de ahí con, con lo que se planteaban las bases, ir, ir resolviendo las, este, lo, lo que se pedía. ¿no? El, el edificio es eso, es, es un, gran, un gran espacio que, que permite eh, actividades y usos diversos, eh, eh, nada, flexible para, para que se pueda trabajar eh, con, con diferentes actividades.